Las horas, las horas se pasean derretidas en la memoria de relojes amoldados que pesan y censuran y hacen efímera la felicidad. Si pudiera estirar las manos en la arena, contagiadas de reservas luminosas, si pudiera dentro del alba socavar la dentellada del océano. Como si fuera dictadura, desde el inicial instante marca minutos el cálculo de los funcionarios indolentes ante la necesidad del oprimido, quien brega a pala la tierra de sus estanques. Así derrumban los incendios del alma, quejidos y estertores le suceden. No hay consistencia en estas horas, en donde la rutina se despelleja hasta y las culebras crían alas. Las vísceras van creciendo en ligamentos. La sangre se condena. Se congela condenada y azul. Relojes derretidos y deseos de nosotros los calientes. Sellan el segundo y la rutina. O graban mariposas encendidas en el arte de los amantes escondidos.